Saludos y bienvenidos a un nuevo video en iCore World, Mundo de Ocio Hoy nuestro video se va a tratar de crear categorías, subcategorías, ítem, nivel y oro para nuestra web que creamos en el video anterior Pero antes le quería presentar a Core. Deadcore Core es un proyecto y es una comunidad dedicada a WoW y programación en este momento el Deadcore está en proyectos como el Dragonflight también tienen red pack de Cataclismo, de mismos Pandaria, de Legión, de Battle of Azeroth y la mejor parte es que es totalmente gratis obviamente que si quiere darle una mano puede ingresar al Discord que voy a dejar abajo la descripción para que pueda ingresar, también tiene su web, tienen foros eh, es totalmente gratuito, pero obviamente si querés hacer una donación para apoyar a este gran equipo y muy buena comunidad de, de programadores, puedes hacerlo en el Discord. Este, lo mejor de todo es que puedes contratarle inclusive a ellos para que te den una mano en, en tu proyecto. Mira, está manejando todo lo que es WOW, todas las versiones. También dan cursos de Sites y C ⁇ todo lo que es script y todo lo demás. Eh, lo más interesante hoy en día es lo que están creando ellos, que es todo de Dragonflight es muy bueno. Yo te digo, yo probé y mira, es lo mejor que hoy en día puedes probar, puedes pedir, inclusive creo un repack para una prueba o tenés también la opción de comprar, comprar eh, los sources de ellos. Y la verdad es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así que buena suerte a nuestros amigos de Deadcore y como le digo abajo en el vídeo le dejo el link para que puedan ingresar ir a curiosear que está en todos los idiomas muy buena suerte a esta gente y bueno ahora siguiendo con nuestro vídeo lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro sham ahí está nuestro sham vamos a prender el sham como que se prenda y ingresamos a nuestro localhost la página que creamos bueno en el vídeo anterior ¿verdad? ahí está lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión creo que era mycon mi contraseña 123 46 839 la contraseña para que no me deja quién el clásico el que carga el que carga el que carga bueno como en la última vez le mostré cómo tener cuenta administrativa vamos a entrar en el panel administrativo para empezar a crear desde ahí obviamente que también se puede crear desde la base de datos pero acá es mucho más cómodo vamos en tienda administrar tienda y vamos a crear acá donde dice categoría Ok, la primera categoría que vamos a crear es el clásico. Vamos a crear la montura. Vamos a seleccionar el reino y en tipo, tenemos dos tipos. El normal, que sería una categoría general donde no podemos poner nada debajo, ¿verdad? Y la categoría drop down, que sería una categoría que vos podés hacer una categoría general y colocar subcategorías debajo. Ok, vamos a utilizar el para montura en este caso no tenemos ningún child mount porque no tenemos ninguna categoría drop-down creado acá es lo importante, en la ruta bueno, en este caso vamos a poner ruta 1 que sería esta categoría si es que agregamos otra categoría o subcategoría sería el número 2, número 3 y así sucesivamente le damos en crear y esperamos que se cree ok, vamos a retroceder con esta flechita como ven, podemos crear ok bueno, ahora de dónde vamos a crear la subcategoría digamos tenemos montura, vamos a empezar con terrestre terrestre, el reino, que sería Nikon World, en este caso normal y acá ya no aparecería lo que creamos anteriormente, que es el drop down que sería acá, ven, montura y acá, esta tendría que ser la ruta 2 porque por más que sea categoría o subcategoría le tendrían que ir sumando le damos crear y volvemos atrás aunque yo sé que muchos se van a aburrir pero es la mejor manera de ver que todo salga bien tenemos montura terrestre y ahí está. ahora vamos a poner eh, vamos a crear una que se va a llamar bola doras presionamos reino en este caso normal de nuevo porque vamos a usar montura Ahora como les expliqué antes, que la tuvimos 1, 2 y ahora sería 3. Le vamos a crear otra vez. Ok. Bueno, ahora tenemos eh, creado nuestra categoría general y las dos subcategorías. Ahora nos vamos al ítem que es de la tienda. Para empezar a crear. En este caso ya preparé todo. Ja. Vamos a dar con el destrero el destrero este. Vamos a darle copiar. Y vamos a abrir o valento mi internet a todo eso, eh, gracias a todo lo que vio en el vídeo y eh, pudieron comentar algunos dijeron que tenía que ser como yo pero si soy yo hablando yo soy muy mal hablado tengo muy boca sucia, me voy a mandar la verga a todos entonces estoy tratando de alivianar todo ok, vamos a seguir con el vídeo bueno, acá tenemos lo que es esta montura esta montura vamos a agregar en terrestre ya? vamos a dirigirnos a crear el ítem aprete ok el nombre normalmente vamos a poner el nombre ah, déjate de joder, a déjate joder el vamos nombre de woget está talento wojed como siempre vamos a copiar este control c para que sea más rápido y le agregamos el nombre ven este sería el nombre en la descripción, en la descripción no hace falta que copien todo esto por lo menos que, que puedan copiar acá esta parte de montura acá, verdad y cuál sería el nivel y el requisito el requisito de equitación, nada más que eso control C ahí está, ven esto no hace falta porque obviamente con una montura ahí, está. un resumen nada más Acá empezamos, esta sería la categoría. ¿ya? La categoría nosotros sabemos que el montura es categoría general y subcategoría que sería terrestre. ¿Okay? Bueno. El tipo tendría que ser ítem, ya que es un ítem. El nombre del icono, volvemos a el nombre del icono sería este. este que ven acá. Control C para copiar y control B para pegar. ¿Ve? Acá va el nombre del icono. En precio tipo tenemos. Eh, dp que sería puntos de donación dp que sería puntos de votación y dp y dp en el caso si es dp y dp sería que tendría que tener los dos precios ya si vos elegís por ejemplo dp que es donation point que es el punto de donación tendrías que colocar acá por, por decirte volando por un ejemplo sería 10 y acá tendría que poner 0 ya si pondrías DP, que de votación Point tenía que ser al revés Poner 0 acá y acá poner 10 ¿Ya? ¿Se entiende? Si agregamos los dos tendría que ser precio acá, 10 y 10 Entonces si vos vas a comprar sí o sí necesitas tener 10 puntos de donación y 10 puntos de votación y te quitaría los dos ¿Ya? En este caso vamos a dejar los dos como para probar En el tema de comando para esta montura sería esta Acá sería el ID del ítem le damos a copiar pop, y le damos a pegar le damos a crear otra vez. exitoso siempre le damos hacia atrás para ver que se haya creado todo bien acá está, ven? bueno, ahora vamos a lo siguiente vamos a crear lo que sería una montura ahora. A ver si WoWhead deja de pasar su video de mierda esta Que nos rompe pelota Y carga rápido Bueno, gracias WoWhead Ok Como siempre le doy el nombre Clan, nombre una, La descripción que sería Una descripción corta La podemos agarrar acá nomás En realidad este ya depende de cada uno Pero no hace falta colocarle toda la descripción un resumen ya abajo en este caso si sí, vamos a agregarle en voladoras como le expliqué porque el terrestre ya agregamos ahora voladoras el tipo siempre ítem el nombre del icono es este o sea que es bastante obvio verdad icono acá control c le agregamos acá le ponemos botones point le ponemos un día acá un 0 acá en comando como la última vez que le dije que es, el comando siempre es el id, al menos si el ítem agregamos acá y le damos crear y cerramos esto ok, ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro localhost para ver si cargó todo bien la tienda cárgalo, cárgalo ok, vamos en store y ahí tendría que estar la, categ la categoría general con la subcategoría bueno, vamos a Nikon World como ven, esta es la categoría general, Montura Ok, acá tenemos terrestres Ven Así de fáciles Vamos todavía en Voladoras ¡Tarán! ok Entonces, nosotros tenemos una categoría general Y las subcategorías Si nosotros creáramos una categoría que sea normal Vendría acá abajo ya ok se entiende entonces esta categoría cuando tiene drop down quiere decir que puedes crear subcategorías y meter abajo ya bueno ahora vamos a ver otra clase <coughs> de lo que sería por ejemplo el oro vamos a crear una categoría que se llame oro acá está vamos a crear oro Seleccionamos siempre el reino, en este caso es normal No hace falta seleccionar nada acá Y en la ruta, acuérdese que el anterior fue 3 vamos a hacer 4 Le damos crear Y tenemos la nueva categoría que sería el de oro Ok Oro Y ahora nos vamos a la parte de ítem Acá Vamos a crear uno nuevo Bueno Yo ya preparé ven acá hay control C y control de bueno le voy a decir por qué hice esto para quitar el icono normal en realidad acá por ejemplo vamos a hacer algo imaginario eh, con, eh, vamos a poner acá 500 de oro y acá abajo compra 500 de oro o vamos a hacer algo más profesional suma, 500 de oro, maldito pobre ahí suena más cool en categoría vamos a agregarle oro en ítem, acá, acá cambia acá es dinero, ¿eh? acuérdense dinero en el nombre del icono, bueno, ahora le vamos a mostrar por qué abrí un eh, logro porque el logro te muestra este icono ¿ves? del oro como ustedes pueden ver eh, usando Wallhead Dependiendo a la versión que están usando para hacer su tienda, pueden quitar los iconos de infinidad de cosas. Bueno, Agregamos acá y, como le expliqué, como siempre, DP vamos a colocarle 10 igual, contra una prueba. Bueno, acá es el tema del comando, un pequeño truco que le voy a dar. Algunos GM seguro que saben, otros no, otros administradores sí, otros no. Bueno, digamos que yo voy a eh, vender estos 500 de oro. entonces Sería 500 de oro, sería el comando Pero como en WoW es todo por cobre O bronce, como le quieran llamar la moneda Se le suma 1, 2, 3, 4 4, 0 Si yo por ejemplo quisiera vender 1000 de oro ¿Verdad? O sea, 1, 2, 3, mil de oro Tendría que ser 1000 más 1, 2, 3, 4, 0 se entiende verdad entonces si usted quiere vender 100.000 de oro o con el comando en sí de gm 100.000 de oro tendría que dar 100.000 y agregarle 4.0 de esa manera es lo que eh, como le decía lo que funciona el comando del oro a ver mira, por me equivoqué 1 2 3 1 2 1 2 ok ahí tenemos le damos a crear así es fácil el, el tema del dinero y así se crea también, ojalá fuera tan fácil en la vida real dejamos que cargue y volvemos a revisar. Este video va a ser un poco largo así que si quieren aprender ven, si no le dan su like. Vamos a icon World de nuevo, le vamos a Store. Vamos a icon World. Acá ven. Como puede ver la categoría general tiene sus subcategorías que solamente aparecen si le abren acá. Y si le dan en oro, que es una categoría normal, Tram, mil de oro. Y le dice suma de mil de oro, maldito pobre. Ya ven. Ahora vamos al último... a ah, o sea, a la última categoría, que sería de niveles. ¿Ya? Acá vamos a poner eh, nivel. Ya saben, ya que el reino, categoría, será si normal pero porque en este caso no, no hace falta a no ser que ustedes quieran separar ya depende de usted ustedes en la ruta como les vuelvo a explicar tuvimos el 1 2 3 4 este, este sería el 5 le damos en crear y como siempre retrocedemos para ver si ya creado vale ok acá tenemos el nivel nos vamos en ítem de la tienda nos vamos a esta cosa y como siempre yo preparé acá Ok, preparé el link Siempre usando WowHat No sé si se dice bien así Pero en mi inglés es horrible Pero para mí se llama WowHat Ok bueno Vamos a darle Al final es para probar Vamos a darle nivel 70 Como yo siempre le digo esto es solamente para quitar el Icono nada más Mientras que va cargando, vamos a poner acá, nombre, nivel 70. Y la descripción es como uno como uno quiera, pero deben acordarse que los niveles que se compran, no es que suman. No es que si vos tenés nivel 50 y vos compras eh, nivel 10, que te va a sumar, eso es nivel 10. En realidad lo que es, si vos tenés nivel 80 y vos compras nivel 10, lo que va a hacer es va a retroceder. Y te vas a quedar con nivel 10. Entonces pone tontito compra tu nivel 70 now Ahí está, ¿eh? así, si vos lo pones así la mayoría va a comprar ok bueno en categoría sería nivel en tipo sería nivel en icono a ver, tenemos como eh, elegimos el 70 sería el icono del logro 70 dejamos acá acá ya saben de p amor de casero en el comando es más fácil todo bueno en el comando bueno perdonen, Ahí está, ahora es tardísimo en mi país y los perros están como locos bueno el comando sería 70 como les digo de nuevo en la descripción si ustedes ponen nivel 50 deben poner una descripción que el que va a comprar que se entere verdad que va a tener ese nivel que no es que le va a sumar ni restar ok vamos a crear con éxito como siempre retrocedemos para ver y verificar que se haya creado ven se creo ahora vamos a abrir la esta verga y vamos a revisar nuestra nuestra tiendita le damos a store. esto Store esto lo voy a mostrar eh, para cambiar ¿Okay? iría para el próximo video, sino ahora, ahora le voy a mostrar para cambiar. Esto no es súper fácil. O sea que yo le digo en el tema del idioma, ¿ven? Bueno, vamos a Nickel World y como ven, ahora sí aparece nivel. Teníamos el drop down por el nivel. Vamos a darle clic en nivel y tendría que aparecer nuestro ítem que es el nivel 70. Y este es el icono, ¿ven? Sencillito, sencillito. Bueno. Ahora eh, le voy a mostrar cómo para cambiar esta parte ¿ya? en otro idioma. Ahí también el tema de la tienda de los ítems. Eh, lo que quieran saber más les voy a dejar mi Discord, ¿verdad? porque acá tenemos todavía renombrar, que sería para cambiar el nombre, personalizar, cambiar facción y raza. Entonces si quieren saber más me pueden escribir en el Discord y les puedo decir cómo se hace. ¿okay? Bueno, vamos a entrar en nuestro SQL yo, que es lo que yo uso Yo no uso los otros que son pura mamada Perdón A ver, ¿qué ab a ver. Bueno, ahí abrió esta verga Ok Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dirigirnos a nuestra base de datos en la página web Vamos a menú Menú Y como pueden ver, acá así de sencillo foro store que es tienda ven así así es inclusive esto pueden cambiar el fast fast hasta esto pueden cambiar ahora vamos a ver si podemos no preparé nada pues son icon creo que así se llamaba una página donde puedes quitar este montón de icono y todo eso no preparé este link la verdad pero vamos a ver si le pillamos ok si sí, este es, de acá ven voy a hacer lo siguiente voy a guardar este link ok, vamos a guardar acá entonces le voy a agregar este en el debajo del vídeo bueno lo primero que vamos a ver es el foro okay. acá podemos buscar lo que nosotros queramos vamos a agregarle cualquiera por ejemplo este esta tarjetita vamos a agregarle para el foro le damos a copiar vamos acá y acá en comment le damos ven la vamos a guardar. El tema de la tienda también pueden, no sé, pueden ver cualquiera. En mi caso la vamos a colocar communication. Y acá pueden ver, o sea, como ven, hay infinidad de cosas que pueden, inclusive acá pueden aprender mucho.